Buenas tardes. No sé si es posible que nos estéis viendo ya. Si alguien a través del chat nos puede confirmar, por favor. Perfecto, muchas gracias. Bueno, pues bienvenidas y bienvenidos a, a todos esta tarde que, que tenemos muchas ganas, eh, mi compañera Raquel y yo, de compartir con, con vosotros. Qué bien, muchas gracias. Jo. Fantástico porque así vamos a tener gente que interactúe con nosotras esta tarde en la medida de lo posible y nos parece fantástico porque al final uno de los objetivos que tenemos hoy con, con vosotros y con vosotras es, es la de poder compartir, la de poder aportar con la mejor intención a, a la comunidad y para que podamos co-crear eh, entre todos. Eh, Raquel, si quieres eso, lo... es fantástico. Creo, estás, creo que ya. Sí, sí. ya se va. <ríe> Qué bien. Muy bien, mira, hay gente que nos está escuchando incluso desde el coche, desde Canadá, qué bien, bienvenidas y bienvenidas a todos, estamos aquí esta tarde eh, para compartir lo que decía hace unos instantes, nuevas herramientas, nuevos enfoques o nuevas maneras de enfocar algunas herramientas que igual... Es posible que ya, que ya conocieras, pero digamos que vamos a ver un, una nueva manera de aplicar o, o, como decía hace unos instantes, un nuevo enfoque para impulsar la transformación desde el departamento de HR, de People, de People and Culture, de IT, IT and People, Talent, eh, hay un montón de nombres y un montón de, de áreas y departamentos que están impulsando precisamente este proceso de, de transformación y cambio dentro de las organizaciones. No importa dónde empiece el cambio ni, ni quién lo empiece, eh, lo importante es que estemos enfocados en que las personas están en el centro precisamente del cambio y de la, y de la transformación. Yo soy María José Fonseca, eh, soy Transformation Coach en Talán y estoy acompañada por mi compañera Raquel Gavilán. Raquel, ¿te quieres presentar? Claro que sí, gracias María José. Pues eh, yo también, como ha dicho María José, pues trabajo en, en Talent Spain, somos compañeras y, y somos Transformation Coaches, las dos, y además las dos pues muy apasionadas tanto del mundo de recursos humanos, de la transformación de, de recursos humanos, de people, de la transformación cultural y bueno, también de intentar hacer esta transformación centrada en las personas, ¿no María José? Eso es. Y de hecho, cuando estábamos preparando este, este webinar, eh, eh, tanto Raquel como yo tirábamos de memoria porque al final ya llevamos unos cuantos años acompañando a empresas, y a personas y organizaciones en este proceso de cambio. Y hemos utilizado técnicas, herramientas, marcos eh, diferentes en procesos de, de transformación de todo tipo, ya sean transformación digital, transformación digital con, con marco agile o transformación digital utilizando otro tipo de técnicas y herramientas. Y pensábamos, eh, vamos vamos a poner un ejemplo real para que las personas que nos acompañan esta tarde eh, os podáis sentir identificados o podáis llevar a algo eh, concreto, una situación concreta, que en este caso la ha vivido mi compañera Raquel, porque entre las dos tenemos un montón de historias, pero esa se adaptaba muy bien a lo que queremos transmitir esta tarde y a lo que, y a lo que queremos aportaros, eh, aportar nuestro granita de arena en esta parte de, de nuevo enfoque, nuevas herramientas para, para impulsar la transformación desde el departamento de, de People. Cuéntanos, Raquel, una historia, esta historia que, que comentaba yo que, que nos puede ser útil. ¿De qué va? ¿Que era, ¿Era una empresa que estaba en un proceso de transformación? ¿Vosotros llegasteis a acompañar? ¿Cómo era esto? Pues sí, de hecho me he acordado de ella esta mañana, como bien sabes, que te he comentado antes. Eh, pues una de las empresas a las que hemos estado acompañando es una empresa eh, grande del sector retail. Y, bueno, pues una transformación que empieza o que se impulsa desde el área de, de talento y cultura, en este caso, pues la llaman así, ¿no? Que ya sabemos que en cada organización, pues tiene un tiene sus matices. Y que, y... perdona Raquel, y que no siempre empieza el impulso desde el departamento de tipos, Exactamente. Que muchas veces empieza por Haití, o depende de qué empresas si y depende de qué tamaños puede empezar eh, por otro lado. Sí, sí Exactamente, sí, de hecho esto es una de las cosas que, que bueno, a mí más, más me han gustado de trabajar en este y otros proyectos cuando realmente el sponsor de la transformación es realmente HR, ¿no? Recursos humanos, porque sí que es verdad que se pueden impulsar un montón de acciones y un montón de, de, de políticas también y, bueno, pues impulsar la transformación yo creo de manera más eh, sostenible luego en el tiempo y más profunda, ¿no? Y, y efectivamente, pues como te comentaba, que por cierto, hazme todas las preguntas que tú quieras, que yo sí, creo no que sí las la que... podemos, Exacto. <risas> podemos llevo, ir haciendo, yo... la Eso es. venga, vamos yo... haciendo la historia, vamos haciendo la historia entre las dos. Venga, venga. Pues efectivamente, una empresa grande y... Y bueno, pues nos piden que les acompañemos en el proceso de transformación, primero del área de recursos humanos, en este caso lo llamaba talento y cultura, con la idea de luego ellos generar ese proceso de transformación o llevarlo al resto de la organización. ¿Y este, este departamento había muchas personas? ¿Cómo estaba organizado? Bueno, pues en este departamento en concreto sí que es verdad que al ser una multinacional de, del sector de retail, como te he comentado antes, pues eh, por una parte teníamos la, la gestión más local, ¿no? más eh, corporate y luego sí que teníamos toda la parte de unidades globales, ¿no? de coordinación con países y, y demás. O sea, y... que tenían impacto a nivel internacional. ¿no? Exactamente. Es una había una, una, una persona nacional. liderando este, este departamento y dependían de ella directa e indirectamente ¿cuántas personas más o menos? Para que tengamos ese contexto. Uh -huh. Sí, efectivamente, eh, había la persona, el, el, la responsable no en este caso de, del área, pues que además estaba directamente en comité ejecutivo y demás, o sea, una persona bastante relevante y pues el área en total entre unidades globales y la parte más corporativa, pues yo creo que habría como unas 350 personas más o menos en el área. Y esto que acabas de comentar, Raquel, estoy segura que muchas de las personas que nos estáis acompañando esta tarde, si estáis trabajando en, en, en áreas, pues eso, como estamos comentando de People and Culture o de IT, o estáis acompañando a, a organizaciones en este tipo de procesos, eh, cuando estamos acompañando a un, a un departamento en el que, en este caso, la persona que es responsable del departamento pertenece al comité de dirección o a board, eh, que tiene un nivel de influencia y de impacto importante en la organización, eso es algo que debemos tener muy en cuenta a la hora de hacer todo este proceso de cambio, porque, porque eh, valga la redundancia, el impacto que tiene no es el mismo que igual cuando empieza el proceso de transformación en otra área eh, diferente o más pequeña o con menos impacto de la organización. Y aquí, eh, cuéntanos un poco más, a mí me interesa saber de, de esta persona, de este departamento, ¿cómo era la personalidad de, de esta persona que nos estás diciendo? Eh, bueno, y que nos hagamos una idea también cada uno para que podamos generar nuestra representación mental, ¿era una mujer, era un hombre, más o menos edad? Pues, bueno, creo que te he comentado simplemente que la, la persona como que lideraba el área, ¿no? Que sí que es verdad que, que formaba parte de comit comité ejecutivo y comité de dirección de ambas. Y, y sí que efectivamente pues hay diferencia porque luego hemos estado acompañando organizaciones donde esto no era así y bueno pues a lo mejor también en el propio área de recursos humanos no se tiene esa visión de negocio, que en este caso sí que se tenía o que depende mucho también de la organización, ¿no? Como siempre esto depende y pero no sé si te lleva a comentar, eh, me he acordado de esta historia precisamente porque pensando en las respuestas al cambio, las distintas respuestas ante el cambio, que bueno, para los que no lo sabéis, a María José y a mí en general en, en el equipo de, de la Business Transformation Line en Talán, Spain, nos gusta hablar de respuestas al cambio y no solamente de resistencia al cambio. Porque mm -hmm. vais a ver ahora con la historia que os vamos a contar, pues que las respuestas son muy diversas y que ahí también está parte de, de lo que podemos, del provecho que podemos sacar, ¿no? Entonces aquí me he acordado porque había una persona, precisamente, que cuando llegamos nosotros a, a acompañar y a hacer este proceso de transformación, bueno, ya había pasado por ahí una, otra, otra empresa externa ¿no? que había comenzado como el diseño de más organizativo. Eh, esta empresa lo que quería era implementar Agile y, y la agilidad a todos los niveles del negocio, ¿vale? por poner también un poquito más de contexto. Y bueno, pues nos encontramos con una persona que era pues, un sponsor clave de la transformación, en este caso no era la... Eh, el la directora de, del área sino otra persona que en concreto pues se dedicaba a, o, o era la responsable de coordinar toda la estrategia y todas las políticas de compensación en, en países ¿no? okay. Entonces, pues esta persona al principio cuando llegamos tenía una respuesta al cambio como muy positiva y luego vimos que pues eh, hubo un, un disparador, no hubo un, un, un momento, un clic en el que se hizo todo el cambio más estructural, más de roles y de, de equipos, más formal, de, pues, de, de gobierno también. Y experimentamos pues, que la respuesta al cambio empezó a ser como la, la totalmente opuesta. ¿no? Eh... Espera un momento, Raquel. Estás sí. comentando como que a, al inicio esta, esta persona tenía un, un tipo de respuesta al cambio, digamos que estaba más, más proactiva, eh, por decirlo de alguna manera, pero luego ha, ha habido un momento determinado en que esa persona cambia ¿no? Y, y empieza a tener un tipo de respuestas diferentes. Antes de seguir avanzando por esa línea, Raquel, ¿qué, ¿qué tipo de personalidad tenía esta persona a la que nos estamos refiriendo? Más o menos, a grandes rasgos. Una persona Así directa, que me, indirecta... Sí, que me comentabas, uh -huh. sí, me preguntabas antes, pues la, yo creo que era una persona con bastante carácter en general, que bueno, pues también para, para el rol que desempeñaba era necesario. Sí que era que se notaba que había se había desarrollado, llevaba pues bastantes años trabajando eh, con una cultura pues muy de control, ¿no? O sea, como con, con mucha costumbre a tener un control sobre de ¿Qué generación más o menos era esta era esta persona? Digamos que pues yo creo que rondaba los 50, yo creo que estaría uh -huh. cerca de tener como unos 50. Sí, ahí también uh -huh. llevaba años, años en la organización, mamá. ¿verdad? Llevaba sí, años yo de hecho no lo recuerdo con exactitud, pero creo que había estado solamente en esta organización o algo así, o sea, hablando ¿Sí? de una empresa muy grande del sector retail y creo que había hecho carrera... En, uh -huh. sino desde el principio pues desde muy joven. Y es importante todo esto que estamos comentando ahora para que luego cuando, cuando exploremos esta herramienta o esta forma, este enfoque que vamos a utilizar con la herramienta que os vamos a proponer para que veáis como, como el enfoque sistémico eh, uh -huh. para poder acompañar en este proceso de cambio ¿no? y cómo hacer este primer discovery cuando estamos utilizando metodologías allá y ¿no? que hay una parte de discovery, de descubrimiento, de ver qué es lo que está ocurriendo en la organización, cómo esta primera parte es tan importante para luego poder eh, desglosar bien y poder aplicar eh, determinadas soluciones para problemas que están partidos en cachitos más, más pequeños. Entonces, nos comentabas, retomando Raquel, nos estabas comentando que en un principio esta, esta persona eh, eh, estaba proactiva, estaba, bueno, con interés, participaba ¿no? en las reuniones y, y, y todo iba muy bien hasta que hubo un momento en el que de repente ese, eh, esa respuesta, al cambio esa respuesta a lo que estaba ocurriendo, cambia, ¿no? Y su actitud cambia también. ¿Y qué es? Cuéntanos a partir de ahí. Pues efectivamente, y además es que es algo que, que nos ha pasado en muchas ocasiones con personas, con colectivos, o sea, que es algo muy real, ¿no? El, el ir viendo el, el cambio de las personas o su reacción o su respuesta ante el cambio con el tiempo. Y lo que ocurre, pues es que, de, pues de pronto, pues esta persona empieza a ser un claro stopper de, de la transformación, o sea, se posiciona de manera totalmente activa y abierta. En contra del proceso. Entonces ahí entendemos que ha ocurrido algo, además que ha coincidido con como con ese, esa transformación eh, más de los roles, de, lo, de, de los mecanismos, del gobierno, de, de, la, de la manera de tomar decisiones, no, más estructural en en la organización. Luego entendemos que por debajo tiene que haber pues algo, ¿no? Algo más, algo intrínseco a la Porque persona. se le cambió el nombre, se le cambió la responsabilidad, ¿qué es lo que se le cambió en ese Efectivamente, uh -huh. efectivamente. Al principio cuando nosotros llegamos, bueno, ya, ya te he comentado que antes había estado otra empresa haciendo como toda la uh -huh. parte más de diseño y esta persona se dedicaba, pues te, tenía un rol de, de gestión a nivel de todos uh -huh. los países y coordinación de la estrategia de, de compensación y las políticas de compensación. Un um, puesto pues muy estratégico y también pues con, con, como con una a nivel funcional muy vertical ¿no? o sea, eh, y esta persona pues con el nuevo modelo se le pone a cargo de un chapter o una disciplina que no sé si bueno a ti sí que sé que te suena, a la audiencia no lo sé pero básicamente la, la función pasa a ser más de coordinar todo ese conocimiento y de asegurar que existe ese conocimiento en torno a, a la disciplina de compensación en la organización ¿no? Y esto fue un poco el cambio a nivel formal. O sea, que bien, ¿no? que de alguna manera, y por, y por dar un titular, es como si se le hubiera movido el status quo. ¿no? Que, que o, ella, o que ella pudiera haber percibido eso, aunque, aunque no fuera exactamente así. ¿no? Porque la parte de las percepciones, luego lo hablaremos también más adelante, es, es algo muy importante en todos estos procesos de cambio desde el punto de vista de las personas y, de, y del mindset, ¿no? de la mentalidad. Efectivamente, de, de hecho, no solamente para esta persona, sino que es verdad que eh, a su alrededor, todo el entorno pues hubo una ruptura eh, brutal y, y muy muy disruptiva no o sea de muy agresiva mejor dicho por, por así decirlo eh, del status quo de los roles de cómo se funcionaba de cómo se tomaban las decisiones y de hecho no solamente esta persona eh, o no solamente observamos en esta persona en concreto un cambio en la respuesta no en la predisposición sino que se observa en el entorno porque, ¿hubo algún otro cambio que, que atañera directamente al equipo o a la manera de relacionarse con, con el equipo? que estabas comentando esto de los, de los chapters, ¿no? Y que, que de alguna manera, pues no solamente le estaba afectando a ella, a su rol, al nombre del rol y a las responsabilidades, sino que, que igual también había algún cambio dentro del equipo, ¿no? De las personas, los perfiles a los que estaba liderando. Pues efectivamente, al no haberse trabajado en esta ocasión, ¿no? Pues a lo mejor a través de un piloto o de cambios más pequeños, no solamente eh, cambia el rol de esta persona y su función, que pues pasa a gestionar este chapter, sino que todo a su alrededor sufre una transformación, ¿no? De, y una ruptura con el status quo. Entonces, pues, por ejemplo, el equipo que gestionaba de manera más directa, pues también pasa a ser un equipo multidisciplinar y repartido en, en distintas funciones y, sobre todo, pues autogestionado, ¿no? con, con otro tipo de roles y otro tipo de mecanismos para, para generar valor, ¿no? Entonces, todo esto, pues al final, efectivamente cambió todo su mundo y también, pues, el del resto de las personas. Claro, que es, que es algo que, que vamos a comentar también dentro de, de unos instantes más, que, que no solamente es lo que está ocurriendo y la percepción que tiene la persona de lo que está ocurriendo, sino el significado que le está dando esa persona en ese momento determinado a lo que está sucediendo, ¿no? que en un momento dado tal vez no, no tiene por qué ser así, ¿no? pero que ella esté en su cabeza diciendo es que ya no me tienen en cuenta, es que ya, ya no tengo la autonomía que tenía antes, o es que ya no puedo liderar, o, o cualquier otro eh, significado que le esté dando a la situación y a la que ella está eh, reaccionando. Y, y puede ser que, eh, que uno o varios de esos factores en diferentes gradaciones ...estén afectando para ese cambio de actitud que estabas comentando hace unos instantes, ¿no? Efectivamente, y de hecho creo que es algo que lo vamos a ver muy bien con la herramienta que hemos elegido para, para contaros, para contarle a, a la audiencia, eh, porque va precisamente de esto, ¿no? De gestionar estas percepciones... Y muchas veces lo que nos ocurre eh, eh, cuando estamos acompañando a, a organizaciones en, en procesos de transformación o, o a personas y a, y a las organizaciones dentro de estos procesos de transformación, la pregunta es cuando vamos a un equipo y nos cuentan algo similar a lo que nos está mmm, describiendo Raquel es, oye, vale, tenemos que hacer la transformación, pero ¿cómo lo hacemos? Y entonces ese es el, ese es el punto en el que... En el que mmm, dio, Solemos decir también eh, una frase que, que es posible que, que te suene o que hayas utilizado, que es la de start where you are, es decir, parte desde el punto donde estés. No tienes que esperar al momento perfecto, a la situación perfecta, a que esté la persona adecuada, a que esté el equipo adecuado, a que esté todo el mundo formado, a que todo el mundo sepa. No hace falta, no es necesario porque el entorno en el que estamos es un entorno buca, es un entorno volátil, incierto, complejo, ambiguo, hiperconectado. Se está cambiando constantemente el contexto, lo que está ocurriendo fuera y las organizaciones y más desde el departamento de People, de HR, tenemos que buscar la manera y ahora hablaremos de aquí a un ratito más también, de la parte del ecosistema. no Tenemos que buscar la manera para generar esos entornos de trabajo que permitan esa rápida adaptación al cambio y empieza desde donde estás, pero empieza, muévete porque la acción mueve la acción. Un punto importante también es la parte de la, de la diversidad. no Estábamos comentando ahora la, la diversidad de generaciones, la diversidad de roles, la diversidad también incluso eh, cultural, porque, porque estás implicando a diferentes... En países a la hora de hacer las mismas políticas, eh, esa diversidad es importante tenerla en cuenta que hay diversidad y es mucho más importante o, o, o digamos que tiene que estar vinculada directamente la parte de alinear a esas personas que, que digamos que están dentro de un, de un crisol de diversidad que estén alineadas en valores, en la manera en cómo entienden los valores, que el respeto por ejemplo se ha entendido más o menos de la misma manera que el compromiso se ha entendido con comportamientos y evidencias de la misma manera, porque si no será difícil mover a, a, a la organización o mover al equipo y, y tener a estos stoppers que comentaba Raquel hace unos instantes. Y luego la parte de la cocreación ¿no? como, como pilar básico, que los equipos, que las personas puedan participar, que sientan que son protagonistas, estamos en un momento en que las personas cuando vamos a hacernos una foto lo que hacemos es una selfie, estamos ahí, Vamos a ver, a, o la gente va a ver a un concierto, va a ver a alguien que le importe y se pone en primer en, primer, en, en primera fila y, y se pone en la foto, ¿no? Pues es importante tener ese, en cuenta esta parte de, de cómo lo hacemos. Y entramos en la parte del ecosistema que, que comentábamos hace unos instantes, ¿no? El Cómo el departamento de, de People tenemos que buscar la mejor manera para crear un entorno eh, en el que las personas puedan generar esos cambios, que, que bueno, que, que podamos tener esa adaptación rápida al cambio. Y sobre todo, una de las cosas que, que impulsamos eh, Raquel y yo y todos los compañeros de la, de la Business Transformation Line de Talán, toda esta parte de la inteligencia colectiva, ¿no? El, lo enriquecedor que es generar espacios y entornos donde las personas... Eh, se sientan escuchadas, de verdad perciban que se está escuchando, perciban que están aportando y que puedan, y que puedan participar en este proceso eh, desde el principio. Y ahí es donde tenemos a, a la parte de, de People, a la parte de, del Departamento de Recursos Humanos como un auténtico impulsor. Y lo que venimos a decir o uno de los objetivos para, para, para este webinar de, de esta tarde es que con independencia de todas las técnicas de, de desarrollo, de liderazgo, de comunicación, de valores que, que, que traemos desde hace mucho tiempo, ¿no? En los departamentos de people, en los departamentos de ICHAR, con todas estas que, que nos vienen también de la parte de, de innovación, de design thinking, de CPS, de Prism o con toda esta parte también de marco agile que, que va vinculado eh, con, con, con marcos de Kanban, de Scrum, de eh, cualquier tipo de, de, de marco, de metodología, de técnica, de herramienta, lo que, lo que queremos transmitir hoy y poner en valor y, y ahora veremos el ejemplo práctico y, y, las, y las soluciones que, que os queremos aportar, que una de las cosas importantes que puede hacer el departamento de People es revisar, ver qué es lo que hay y no dar por supuesto que hay algo que funciona exactamente igual para todas las organizaciones, para todos los equipos en cualquier momento. Al contrario, que hay que buscar esa personalización, eso hecho a medida, identificar exactamente cuáles son las personas que están en ese proceso, cómo son los equipos, incluso la personalidad del equipo, la personalidad de la organización y buscar de todo lo que hay en el mercado, cosas incluso antiguas, cosas... Que, que tienen poquitos años o cosas que son muy nuevas, ver de qué manera se pueden implementar en el momento adecuado y, e incluso co-crear o combinar o recombinar algunas de, de estas cosas. Y sobre todo, um, centrado todo en el, en el cambio en las personas, centrado en, en, en eso, en, en el mindset y en las personas. Maquel, no pues, sé si te puedes comentar me ¿sí? Parece, sí, me parece muy interesante de todo esto que tú nos has comentado y antes de quizá pasar a la parte más de herramientas. Eh, por hacer un poco de recapitulación y también ver tú qué opinas con respecto al caso del que me acordaba yo esta mañana, eh, aquí, por ejemplo, decías la importancia de, de empezar con lo que tenemos, ¿no? Que yo creo que quizá, no sé cómo lo ves, fue una de las cosas que en esta ocasión eh, también falló, ¿no? Eh, que, que tiene que ver con lo último que comentabas de, pues de, que, de que el área de ICHAR haga una revisión de todo lo que tenemos y no solamente de, de cómo podemos quizá aplicar en en otras áreas, sino también pues de lo que tenemos y actualmente nos funciona bien, ¿no? que muchas veces parece que hay que romper con, con todo y con las estructuras que tenemos y hay que hacer un, un cambio como muy radical. Y, y bueno, pues quizá, no sé cómo lo ves, en, en este caso que te he comentado, eh, no empezábamos con lo que teníamos, no como que se quiso romper eh, con todo y, y se hizo muy muy muy agresivo quizá, no El, generando mucha incertidumbre, mucha... Muchas reacciones sí, negativas. De hecho, en las organizaciones que se, que se hace un cambio sistémico cambiando muchas cosas a la vez, eh, se suele llamar un Big Bang, ¿no? Y, y, uh -huh. y la verdad es que las experiencias conocidas que hay en ese sentido um, eh, no, no son muy exitosas en el sentido de que generan muchos stoppers y generan muchos bloqueos y generan muchas dependencias en ese sentido. Es, eh, al menos desde mi experiencia, lo que yo he visto y lo que veo en otras organizaciones cuando están en esos procesos de cambio, es mejor hacer un enfoque sistémico y tener en cuenta que cada pieza que tocas en un sistema, o sea, al final es que las personas somos sistemas, que estamos dentro de otros sistemas, entonces cada cosa que vas moviendo se va afectando porque está todo interrelacionado e interconectado. Sí. Uh -huh. Sí, sí, yo pienso igual, que, que además yo creo que es uno de los aprendizajes clave que, que nos llevábamos en esta ocasión. Y luego también en esta parte de aquí me ha gustado mucho lo que has comentado de diversidad y alinear en, en valores, ¿no? Porque sí que es verdad que me preguntabas antes pues, eh, con, pues, qué tipo de trabajo tenía esta persona en concreto, de qué manera eh, quizá pues trabajaba con, con el entorno. Es verdad que esta persona pues estaba muy acostumbrada a codearse, a lo mejor, antes de, del cambio de rol, ¿no? Con, con personas pues, de su quinta en edad, ¿no? de, de su generación, también como de un nivel eh, jerárquico similar en, en los países, porque gestionaba todo esto a través de, de los países. Y es verdad que una de las cosas que ocurrieron fue que cuando empezó a trabajar a nivel chapter, a nivel disciplina, pues esto cambió también. no eh, vio, un, vio como pues, a lo mejor en su día a día eh, trabajaba con equipos mucho más diversos desde el punto de vista generacional, pues gente mucho más joven, más, más junior, a veces no tan junior, eh, pero bueno, que es verdad que a lo mejor faltó esa parte de alinearnos todos en valores, ¿no? que quizá pues eh, el generar comunidades tan diversas sin ver un poco cuáles son nuestros must que decías tú, mm. quizá también pudo suponer un, un poco esa reacción. ¿no? Y fíjate Raquel, que, que yo a veces percibo, y no necesariamente tiene por qué ser así, ¿eh? pero sí que, sí que me da la sensación a veces eh, ir a alguna organización o ver a alguna organización que lo primero que se pone en la página web son los valores, eh, pero, pero a veces eh, no, no hay ese trabajo de bajarlo a comportamientos, ¿no? De, de ver exactamente si la organización, si lo que está viviendo, la cultura informal dentro, está alineado con eso que estamos haciendo fuera. Y con lo que estabas comentando de la diversidad generacional uh -huh. es súper importante porque cada una de las generaciones... Luego están la, las diferencias eh, de, de personalidad, individuales y de personalidad ¿no? de cada uno de nosotros. Pero digamos que hay determinadas cosas que compartimos por generaciones y se comparten determinadas expectativas, determinados valores, determinadas necesidades y, y, y, y dentro de los valores la manera en la que se entiende. ¿no? Hay, eh, eh, los baby boomers, por ejemplo, estaban mucho más enfocados en la parte de sacrificio, generación X más en, en la parte de esfuerzo, pero luego ya vienen los milenios que están mucho más enfocados en, en felicidad y cuando viene la generación Z es autonomía, vamos para allá, yo soy independiente, aprendo a mi manera y dime cuál es el objetivo y yo ya veré cómo lo hago. Más o menos, a grandes rasgos. Ajá. Pero también hay que tenerlo en cuenta y termino ya con la parte de diversidad en la parte cultural que creo que es fundamental también que cuando se está haciendo un proceso de transformación cultural, hay determinadas lo que comentábamos, hay determinados marcos, determinadas herramientas, determinadas metodologías, que igual te están funcionando súper bien en un país, pero que igual luego lo quieres trasladar a otro y si no haces determinados cambios, determinadas adaptaciones, pues igual no te funciona, igual no se entiende. Y no es que no sea buena la herramienta, la técnica, la metodología, sino que igual no la estás poniendo, no estás haciendo la adaptación suficiente y necesaria para que pueda funcionar. O sea, que relacionándolo también un poco con el, con nuestro título ¿no? de hoy, a veces no es tanto eh, que la herramienta sea novedosa o que sean herramientas diferentes, sino que para impulsar quizá esa, esa transformación y más desde un área de HR el, el poder hacer todo este análisis que tú comentas, ¿no? o sea, el relacionarlo con, con estas características particulares de cultura, uh -huh. de, de diversidad, etc. ¿no? Absolutamente, y buscar esta parte de la co-creación ¿no? que, que, que puedan participar. Sí, además la co-creación nos va a venir bien, lo dejo para luego, al igual que, Venga, que, todo, que la, parte esta la parte de, de, de sistemas colectiva. y demás, uh -huh. porque creo que nos va a venir muy bien para luego ver la herramienta. Venga. Y retomándolo aquí en, en lo que tú comentabas, pues, eh, pues efectivamente ¿no? no no, consiste en lo que hemos estado hablando, no consiste solamente en, en tener muchas herramientas y saber aplicar muchas herramientas, sino en poder quizá eh, saber teniendo en cuenta el, cuál es el, el, nuestro objetivo Cómo podemos y cuándo podemos, cuándo es el, el mejor momento y, y la mejor combinación para aplicar estas herramientas, ¿no? Entonces, eh, sin detenerme mucho aquí, sí que es verdad que, que, bueno, pues que no sé si a ti te pasa, María José. Eh, supongo que sí, pero a mí por lo menos, pues, y, y seguro que a mucha gente que nos está viendo ahora mismo también, tenemos tantísimas herramientas que a veces es hasta agobiante, ¿no? O sea, tenemos un montón de marcos de trabajo, de herramientas, de técnicas, de opciones... Eh, y es verdad que, bueno, pues pues que muchas veces no sabemos ya ni cómo hacerlo, ¿no? Además que, que aquí hay un componente un component también que parece pues que, que vaya un poco por modas, ¿no? Eh, pues de esto de... Es lo que... Sí, exacto. Y luego, y luego la fascinación por lo nuevo, ¿no? A veces ocurre que, que, que dejamos de utilizar cosas que estaban funcionando, que igual solamente necesitas combinarlas, readaptarlas o, o, o hacerle... Ajá. Una pequeña adaptación por, por, por aquellas cosas que son que son nuevas y hoy precisamente vamos a hacer, vamos a hacer algo de esto. Efectivamente. Bueno, pues eh, lo que sí que parece que tenemos claro es que lo primero que tenemos que hacer es conocerlas, ¿no? Para poder integrarlas en, en nuestro plan de acción. Para poder combinarlas y sobre todo lo que tú decías antes, adaptarlas a cada situación y a lo que necesitamos. Que no es coger las herramientas, ni los marcos de trabajo, ni las técnicas e implantarlas tal cual o llevarlas a cabo tal cual, sino saber cuál es el objetivo, cuál es el para qué, qué es lo que queremos conseguir, eh, cuál es la meta a la que queremos llegar y a partir de ahí pues empezar a adaptar esas herramientas y a combinar su, a combinar su uso, ¿no? Así que, bueno, pues eh, pensando un poco en herramientas, no tanto que, como decías tú antes, que fueran 100% novedosas, sino sí que su aplicación quizá en un área de recursos humanos o para impulsar la transformación eh, desde recursos humanos eh, pudiera ser eh, pues, eh, potente, ¿no? que, que nos permita realmente obtener un impacto mayor. Pues vamos a ver un poquito de eh, neurociencia para gestionar el, el cambio y en concreto, pues un modelo que se llama SCARF, que ahora os vamos a contar. Y de nuevo, pues efectivamente tenemos exceso de herramientas, tenemos muchísimas herramientas y hay que quedarse con lo que, lo que podamos aplicar de cada una. Muy brevemente, las bases de SCARF, que ahora os cuento eh, de qué va este modelo. Esto se basa en neurociencia, ¿vale? Como sabéis y seguramente muchos de vosotros pues sois como marejos y como yo unos apasionados de la gestión del cambio y de todo lo que tiene que ver con, con la gestión del cambio, eh, la neurociencia en los últimos años pues cobra relevancia en, en este campo porque vemos pues, que, que realmente tiene mucha relación y que quizá haya que gestionar el cambio desde ese conocimiento de qué nos ocurre a las personas y a los grupos de personas ¿no? a nivel individual y colectivo cuando nos enfrentamos a un cambio o a varios cambios. ¿no? Eh, entonces, bueno, pues, pues vemos que en primer lugar es una cuestión de supervivencia, que como sabemos, pues nuestro cerebro está diseñado para detectar amenazas y zonas de seguridad y así ir sobreviviendo. Venimos de correr eh, delante de un león ¿no? y de, de salvar la vida. Entonces, efectivamente, estamos diseñados para ello. Por otro lado, pues eh, muchas personas, muchos de nosotros, eh, encontramos motivación en ese maximicemos las recompensas y minimicemos las amenazas ¿no? pensando en el estar en la selva como estábamos hace, hace miles de años eh, pues viendo una fruta deliciosa colgando de un árbol pero sabiendo que en algún lugar por aquí cerca pues tiene que haber un tigre pues ver de qué manera cada uno de nosotros pues eh, encontraremos más o menos motivación a la situación en base a la recompensa y a la amenaza que aquí cada uno pues funciona de una manera diferente y no hay una solución que sea estándar para todos ni mucho menos menos. De ahí también lo que decías antes, que me ha parecido muy interesante María José, del pensamiento sistémico, de ver de qué manera nos aproximamos como, como sistema. Bueno y con esto, con estas dos premisas, el doctor David Rock, que bueno, pues ha, ha trabajado en, en un montón de universidades prestigiosas, como por ejemplo en Oxford, y funda el Instituto de Neuroliderazgo, en el año 2008, que hace, hace ya unos años, crea el modelo SCARF de neuroliderazgo. Él lo crea enfocado al neuroliderazgo. Entonces, pensaréis, bueno, desde 2000, 2008, ¿qué tiene de nueva esta herramienta ¿no? para impulsar la transformación? Bueno, pues realmente es en los últimos años cuando se ve que mucho más allá de utilizar este modelo para liderar equipos, para liderar en, en organizaciones, puede tener un, una aplicación muy potente, tanto en gestión del cambio como en el propio impulso de la transformación, porque nos va a ayudar, recordemos que la gestión del cambio nos ayuda a que un proceso de transformación pues, sea más sostenible en el tiempo y que permee mejor en, en las personas. ¿no? Bueno, pues ahora María José y yo os vamos a contar el modelo y os vamos a ir también diciendo pues, cómo, cómo lo hemos aplicado en ciertas situaciones, cómo lo podemos aplicar en específico desde un área de recursos humanos o qué potencial tiene y también en el caso que os comentaba antes en la historia de la que me acordaba antes eh, pues de qué manera nos ayudó ¿Eh? y, y cualquier pregunta por cierto que se os vaya ocurriendo la podéis poner en el panel que no sé si sí, lo hemos estaremos, estaremos atentas una u otra Eso y es. intentaremos ir respondiendo Eso es Bueno, pues el modelo SCARF como decía eh, viene del neuroliderazgo o sea, se creó realmente de David Rock lo creó para... Eh, para que nos ayudara a liderar equipos y a gestionar equipos y a mantener ese engagement de las personas en los equipos y en las organizaciones. Os voy a contar eh, primero de... Bueno, os, os voy contando cada variable de qué trata y, y vamos comentando en cada variable. David Rock lo que dice es que ese engagement de las personas y nosotros lo vamos a utilizar en transformación interpretándolo de la siguiente manera. Eh, las personas se posicionan de una manera o de otra en torno a un cambio concreto o a un estímulo concreto de los muchos estímulos y cambios que suceden dentro de un proceso de transformación en base a si reconocen más como recompensa o más como amenaza cada uno de estos parámetros o variables, que son los siguientes. Los he puesto en inglés para que se vea la relación con, con, con el acrónimo. Eso es. Lo primero de todo es el estatus. Vamos a entender que el estatus es nuestra importancia relativa con respecto a los demás. Es importante lo de relativa porque muchas veces estimulamos este estatus o nos movemos o tenemos una percepción o de amenaza o de recompensa en cuanto a mi estatus, no porque a mí directamente me hayan promocionado o hayan dejado de hacerlo, sino pues porque a lo mejor en el entorno ha sucedido algo, pues o la empresa ha crecido, o a mi alrededor todo el mundo ha progresado y yo no, o, o, o, o yo he sido el único en un montón de tiempo que, que sí que ha, que ha progresado, lo, cualquier cosa. Por cierto, aquí aprovecho también para contaros que como, como ya os podéis imaginar, esto depende mucho de cada persona. Es decir, lo que para mí puede suponer una recompensa en cuanto a mi estatus, le pasa a María José y a lo mejor para ella es una amenaza o para mí hoy es una recompensa y el día de mañana tengo otra situación personal, otra circunstancia a mi alrededor y es una amenaza. ¿eh? O sea que esto es un modelo subjetivo y cualitativo. Es difícil de cuantificar. Ahora os va, cómo lo usamos. Sí, y va muy vinculado con lo que estás diciendo Raquel, con, con la parte de la percepción, ¿no? Porque de hecho, cuando vamos a la definición de, de estrés, es una situación que la persona percibe como amenazante y esa parte, esa par esa palabra de percepción va vinculado con la relatividad que estaba comentando Raquel y con la parte de la subjetividad, ¿no? No todo ni en todo momento se puede percibir como una amenaza y de, y de hecho aquí hay diferentes gradaciones también para cada persona y cada y cada, y cada situación efectivamente entonces bueno pues dentro de, de que esto son esto va de percepciones eh, cómo podemos estimular que este estatus en la mayoría de las personas pues eh, sea más bien percibido como una recompensa o la gente se sienta más bien más recompensada que amenazada ¿no? bueno pues tenemos eh, herramientas o mecanismos como por ejemplo generar eh, a ayudar a la formación, tener planes de formación abierta, eh, generar sistemas de, de feedback periódico, modelos dentro de la organización de feedback periódico, además eh, 360 de todos los compañeros en abierto, eh, cambiar los modelos de promoción, que esto por ejemplo pues eh, está muy relacionado con, con un área de HR, ¿no? que no solamente exista la posibilidad de tener una promoción vertical, sino también promoción horizontal e interna, que, que sea intrínseca y bueno pues con esta persona en en concreto de la, la historia que os contábamos eh, pues aquí sí que funcionó por ejemplo el, el trabajar con ella eh, desde otras personas en otras organizaciones que habían adoptado este rol no eh, un, un rol de gestión de disciplinas de porque una de las cosas que nos decía por ejemplo para para daros algo más concreto pues decía oye es que yo he buscado esto de líder de disciplina en LinkedIn y yo es que no me lo voy a poner en LinkedIn porque a mí esto me como, como hay un poco el, la sensación de, de castigo. Me está rebajando, ¿no? ¿no? Me está rebajando Exacto. de nivel y ahora, ¿qué, ¿qué se van a pensar mis contactos de LinkedIn? no Exacto. Yo en LinkedIn <risa> voy a seguir poniendo esto o le pongo otro nombre porque exactamente, ¿no? Entonces, bueno, pues trabajando desde ahí y trabajando también un poco desde el, el, el generemos tu rol de manera conjunta, lo que decíamos de la cocreación, pues pudimos trabajar esa sensación de estatus, llevarla de un poquito a que, que estaba desplazada hacia la amenaza, pues hacia la recompensa e incluso ahora eh, con lo que estabas comentando eh, pueden ser cambios o aportaciones aparte de lo que estaba comentando raquel cosas eh, que, que pueden parecer sutiles pero a mí me ocurrió acompañado también a un equipo directivo eh, de una organización en la que el departamento creo que fue de marketing eh, pensó que, que, que debían cambiar eh, los nombres de las personas entonces Quiero decir, los roles. Entonces, eh, me explicaban a mí que, que claro, estaban eh, la persona que estaba dirigiendo un departamento, el nombre que le habían puesto ocupaba una línea y era una determinada manera y las personas o personas que, venía, que estaban, como digamos que, que después jerárquicamente hablando, en ese modelo de organización, tenían dos o tres líneas. Que a ellos eso no les suponía... En el día a día no les pasaba nada, pero que cuando iban a negociar con equipos de otros países y daban las tarjetas, que en aquel momento se seguían dando tarjetas, hablaban directamente a la persona que tenía dos o tres líneas porque identificaban que la que tenía más líneas era la que tenía más estatus o más poder. Entonces. Hubo un momento en el que en el que hicimos esa, eh, juntar a estos departamentos, en, en buscar esos espacios que comentábamos antes, de escuchar, de compartir, de ver las diferentes perspectivas y va a ver cuál es el objetivo que tenemos ahora. Estamos cambiando, la, eh, Estamos um, haciendo una transformación cultural y vamos hacia aquí. El hecho de cambiar el nombre, vamos a ver qué implicaciones tiene y vamos a adaptarlo. Muy bien, sí, sí, efectivamente. Además me parece importante también porque no solamente nos fijemos en este modelo, en las variables, sino en, en qué se traducen estas variables, ¿no? Como tú dices, pues a, dependerá, pero a veces pues, puede ser el título de LinkedIn o la, el número de, de líneas que tenga la, la descripción, ¿no? Del, a veces son cosas muy sutiles, uh -huh. pero que pueden generar afectaciones importantes y, y ahí tenemos que estar atentos para, para hacer algo. Para trabajarlo. Muy bien. Bueno, pues el segundo parámetro, pues que sería la, la certidumbre, certeza, ¿no? Depende un poco cómo lo queramos traducir. Que es nuestra capacidad de predecir el futuro, o sea, el, el cómo yo me siento de capaz de predecir cuál va a ser mi futuro, pues más a medio plazo, más a largo plazo. Que en este ejemplo, en este, en este parámetro, sí que podéis ver muy bien la subjetividad ¿no? de, de este modelo, que realmente lo que para una persona una persona pues puede necesitar el tener muy clara cómo va a ser su vida y su proyección y, y su día a día de aquí a X años... Para otra persona eso realmente puede ser la amenaza, es decir, Jolín es que me agobio sabiendo exactamente qué es lo que me va a pasar. Necesito vivir un poco pues, más fuera de esta zona de confort, ¿no? Me, me gusta más moverme en incertidumbre. Ahí, que este extremo, modelo, perdona, efectivamente. no, no, que de ahí que este modelo lo tengamos que utilizar pues eso con desde la subjetividad. Sí, y llevándolo al extremo, pues hay personas que no soportan la rutina y no soportan el hábito y, y, y digamos que necesitan inyección de adrenalina, insisto, llevándolo al extremo casi a diario, y hay otras personas que les gusta, que necesitan la rutina porque tienen esa sensación de control, aunque, aunque luego el control ya sabemos que no existe, ¿no? Porque no puedes... Eh, saber todas las variables que van a ocurrir en cada momento y cuál es la combinación de todas ellas para saber lo que va a ocurrir. Pero eh, sí que hay determinadas personas que estando en esa rutina, en ese hábito, se sienten mejor. Claro, pues mira, por ejemplo, yendo al, al ejemplo de, de nuestra historia, ¿no? de nuestro caso real, esta mujer en concreto, pues sí que, que sufría mucho estrés el no saber, pues oye, ahora me han cambiado, eh, mi plan, yo ya tenía ¿no? seguro de aquí a la jubilación prácticamente lo que iba a hacer o cuál era mi evolución natural y ahora qué pasa con esto, ¿no? Porque desde este nuevo rol, ¿qué, qué va a ser de mí? Entonces, bueno, pues eh, una herramienta que utilizamos con, con ella pues, fue el sentarnos y elaborar juntos un roadmap de, pues, de, de desarrollo propio que quería ir teniendo y de cómo veían sus, sus próximos años en la organización, dónde podía aportar, más desde ese alineamiento con los objetivos en, en, de la organización y del área, que es simplemente basados en, en, en, una, pro, en una progresión de, de roles o jerárquica, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí sí que conseguimos aliviar un poco y trabajar esto y debemos llevarlo, pues, de una zona de amenaza 100%, a, en su caso, a un poco más al lado de la recompensa. Incluso acabó viéndolo, pues, eso como recompensa porque por primera vez era dueña de decir... Pues oye, pues yo creo que además de en compensación puedo aportar aquí y aquí, ¿no? Entonces, bueno, pues es un mecanismo que podemos utilizar. Eh, la comunicación en, en cualquier caso siempre ayuda a aliviar por lo menos la incertidumbre, o sea, al final si me lo cuentan, pues es zona de lo, de lo desconocido que cubro, porque sé lo que hay detrás, las expectativas, las intenciones, ¿no? Y esto además es, va muy vinculado con, con cualquier proceso de, de transformación, eh, ir muy de la mano. Yo yo siempre pongo el ejemplo que cuando estamos acompañando a alguna organización y, y estamos en un proceso de transformación y, y el equipo de People, si es este caso el que está impulsando, va de la mano con el equipo de marketing y de comunicación y tienen en cuenta qué estamos diciendo, cómo lo estamos diciendo, para qué, a qué personas, eh, eh, toda la información que podemos dar, eh, minimizaremos que, que, que las personas, por falta de información, la rellenen. Y, y ahí muchas veces es cuando vienen pues, pues los rumores o cuando viene esta sensación más de, más de miedo compartido por las personas porque igual hay falta de información o lo que se está transmitiendo, la interpretación que están haciendo esas personas, igual no es no es la más adecuada. Entonces también, con lo que estaba comentando Raquel, otra cosa es pues pues abrir espacios y entornos donde la gente pueda hablar, pueda preguntar y se pueda transmitir esa información y que, y que esté visible, que, que al final es algo que también es importante. Exactamente, sí, que además desde un área de, de HR o de People es algo que, que podemos impulsar, no tratar y además que sea bidireccional, que no solamente sea comunicación unidireccional, sino que podamos eh, recibir todo, todo tipo de consultas que nos va a aportar mucha información para hacer transformación en el resto de la organización. En ¿no? base de, oye, pues en, en el pro, nuestro propio área de HR lo que más preocupación o, o miedo ha generado ha sido esto, ya lo sabemos para cuando llevemos la transformación a otro área, ¿no? Muy bien, pues eh, vamos con la autonomía, si ¿sí te parece. Claro. Que la autonomía vamos a entender a través de este modelo que es nuestra capacidad para influenciar nuestro propio entorno, es decir, eh, de qué manera podemos tomar nuestras propias decisiones, de qué manera eh, no dependemos de los demás para generar en nuestro día a día nuestro trabajo y para gestionar ese entorno, eso que te, todo esto que tenemos alrededor, que puede ir desde el gestionar mi propio horario, la manera en la que yo hago mi trabajo, la manera en la que yo lo desarrollo, pues hasta el eh, relacionado con la parte de, de la incertidumbre, ¿no? ¿Cómo gestiono yo mi futuro? ¿Cómo de dueño o dueña soy de, de, de mi futuro en la organización, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí sí que es verdad que, que una de las cosas que, que quizá tenemos que tener en mente, ¿no? O tener cuidado también si vamos a, a impulsar la transformación desde HR, pues es el cómo balanceamos ese trabajo en equipo, esa, esa componente de colaboración y de trabajar en, en sistemas con esa libertad individual, ¿no? Que quizá pasa pues por alinear objetivos grupales con los míos individuales. Asegurar que existe ese alineamiento, ¿te acuerdas cuando hablábamos de diversidad, ¿no? que nos lo comentabas tú? ¿no? Pues quizá puede pasar por ahí. Con, con esta mujer pues lo, lo trabajamos de la mano de, de, lo que, de lo que te comentaba antes, es decir, eh, igual que generamos con ella su propio roadmap de desarrollo, pues también permitimos... Que, que generase sus propios objetivos, sus propios incluso sus propias métricas para, para ir acompañando este desarrollo. Y luego ya más adelante, pues sí que al trabajarse los de la comunidad, los de la disciplina, pues el poder linkarlos. ¿no? Y esto pues de alguna manera ayudó. Claro, de hecho es que to, toda esta parte de, de autonomía es algo que va, que va muy vinculado también con, con esta capacidad de impacto y luego con... con que va muy vinculado con el valor de, de la confianza, ¿no? Porque cuando la persona siente o se genera un espacio donde tiene más autonomía en la toma de decisiones dentro de su carrera, como estaba comentando antes Raquel, y que puede co-crearla... Con, con las personas que la acompañan en este proceso de transformación, es porque realmente cuando se dan esas circunstancias efectivas de autonomía es porque hay un nivel de confianza bueno, óptimo para poder hacerlo. ¿no? Y no tienes que estar justificando, no tienes que estar haciendo determinados temas burocráticos internos para decir, no, es que, que sepas que estoy haciendo esto por esto, por esto y por esto, sino que se da el entorno eh, adecuado para que la persona sienta que tiene autonomía y de esa manera pues, es lo más eficiente en su trabajo. Muy buen punto, la verdad. Esa me la apunto también. Me la, me la por aquí. Tenemos aquí un montón ya de folios, ¿sí, Raquel? sí, sí, es que cada, cada vez es que nos poco. juntamos, María José sale, sale para abajo. Sí, sí, porque nos quedan 15 minutos, pero necesitamos un ratito, más. Sino... Totalmente, haremos más webinars. Bueno, bueno, pues animo nada. también a, a participantes si queréis ir haciendo alguna pregunta, estamos aquí atentas, nos quedan un par de sí, temas sí. para intentar acabar on time, pero. Venga, sí, sí, sí igualmente yo creo que dará tiempo a alguna pregunta, o sea que no. efectivamente ir diciendo. Vamos con las relaciones, ¿no? que además es, muy, es algo que es muy importante y que, que muchas veces también se nos olvida. Nuestra sensación de afinidad y de pertenencia ¿no? con los grupos con los que trabajamos en nuestro día a día. ¿Qué le pasó a esta mujer? Pues lo que te contaba antes, lo que le, lo que le contábamos a, a la gente. no Pues bueno, pasó de, de tener ese sentimiento de afinidad. Eh, con las personas con las que trabajaba en, en su día a día, con las personas con las que se codeaba, con la gente con la que tenía comidas eh, corporativas de vez en cuando, pues a, a pertenecer a un colectivo, a un sistema que, que bueno, pues que, que para, para ella pues eh, tenía mucha menor afinidad por tema generacional, por, por los temas que queramos, ¿no? Pero al final, pues es lo que le sucedió. Entonces. Es importante que trabajemos en, en, en todo proceso de, de transformación que se mantenga y que se estimule esa sensación de pertenencia, ese sentimiento de afinidad de alguna manera. Que bueno, pues eh, eh, algunas de las formas que tenemos pues es estimular ese aprendizaje social que lo decías tú con la inteligencia colectiva, aprendamos unos de otros, el fijarlos, fijarnos en lo que nos une y no en lo que nos diferencia. Que esto, pues por ejemplo, pues modelos de como el que comentaba antes, de que tengamos nuestro objetivo individual y nuestro objetivo de equipo y lo alineemos, se puede hacer, por ejemplo, con OKRs o con otros muchos modelos, pues eh, realmente ayuda ¿no? a ver lo que nos une y a tener un objetivo común. Eh, pues, eh, por ejemplo, también puede, puede ayudar el trabajar esos procesos de onboarding, no de hablando desde cosas que podemos hacer desde HR, pues transformar esos procesos de onboarding o trabajarlos para que tengan... Eh, foco en ese que exista ese match cultural, ¿no? Entre entre el ecosistema y las personas que se van uniendo al ecosistema, pues para garantizar un poco esta, esta, esta, esta variable de relaciones, ¿no? Que las personas pues se sientan recompensadas porque sientan mayor afinidad y sientan mayor eh, eh, sentimiento de pertenencia. Pues hay, eh, con esto que comentabas de todo lo que nos une, hay, hay bueno hay, hay varias dinámicas y ejercicios y, y vídeos que podéis encontrar también en YouTube muy interesantes, pero es, es un punto al menos para mí que es, que es muy importante eh, a trabajar, sobre todo cuando estamos con eso, con, cuando estamos con equipos que tienes que integrarlos, cuando estás con una fusión, cuando estás o una persona que entra nueva en un equipo o personas como comentabas tú Raquel que vienen de diferentes culturas y demás, el, el desde el inicio lo antes posible hacer ejercicios o dinámicas para identificar aquellas cosas concretas y específicas que, que, que lo que nos une, aquellas cosas que, pues, que por afinidad pues igual eh, encuentras que una persona pues eh, juega tenis eh, como juegas tú o que otra persona le encanta el ajedrez o que una persona fue a un colegio que además es, es uno al que tú fuiste también eh, aunque no sea exactamente el mismo en la misma ciudad pero que es de la misma línea. Eh, Cosas que a veces te pueden llegar a sorprender, pero que si trabajas específicamente esa parte y la, eh, es, hay un ejercicio que se llama el ejercicio de tribus que van en esa línea, vas haciendo preguntas, la gente se va moviendo de un lado a otro, ves como con independencia de lo que aparentemente es diferente, es diverso, pero luego hay determinadas cosas que son puntos de unión y puntos de afinidad y es sobre esas, sobre las que se pueden empezar a construir las relaciones, porque al final, si no hay una... las relaciones si, si no hay una buena base de, de confianza, eh, no vamos a tener el pegamento, por decirlo de alguna manera, eh, suficiente como para poder construir sobre eso. Y es importante que las personas se sientan bien individualmente y se sientan bien dentro de la organización. Y aquí se me ocurre también, María José, según hablabas, estaba yo pensando que influye mucho también la cultura que, que tengamos en el área o en la organización, Total. ¿no? Porque es verdad que muchas veces hay como una cultura muy fuerte de competencia. Que, sí. como que fomenta el, el individuo sobre el, el colectivo, ¿no? que al final también nos puede suponer un freno para esto. ¿no? Total. Entonces, bueno, pues sí que aquí es verdad que encontramos un montón de variables. Lo importante es saber que, que esto de las relaciones, pues oye, es algo que en función de cómo lo estén interpretando las personas, cuando estimulas el sistema con un cambio en un proceso de transformación, pues eh, se, se puede mover la gente hacia hacia una percepción de amenaza de recompensa y suponerme un freno al proceso de transformación. ¿no? total Muy bien, pues nos queda nada más que, que la justicia, no el, el sentimiento nada de más, justicia. Nada más y nada menos. Nada más y nada menos, <risa> eso es. Bueno, pues realmente aquí lo que vamos a ver es ¿Cómo nosotros, cómo percibimos de justos, cómo de justos son, eh, en base a nuestra percepción, las decisiones que se toman a nuestro alrededor, en las que estamos involucrados, ¿no? Cualquier tipo de decisión. Este es el más amplio el más complejo. Y es verdad que, bueno, pues aquí yo, para mí, eh, cumple un, un papel fundamental el, en la comunicación, sobre todo el, el poder explicar las decisiones eh, que se toman en un equipo determinado, en un área, en, en la organización. También estimular eh, los sistemas de reconocimiento, o sea, asegurar que tenemos o que, que, que implantamos sistemas de reconocimiento, que por ejemplo, en el ejemplo nuestro, eh, pues eh, nosotros sí que tratamos de promover un mecanismo de, de reconocimiento para que todo el área, todas las personas del área, eh, se dieran reconocimiento entre sí y ayudó a que a esta persona en concreto, pues bueno, cuando empezaron a llegarle reconocimiento de la gente, incluso de esa gente con la que no tenía en principio nada en común, Común, ¿no? todas estas personas de otra generación y de otro rol, de otro background, eh, pues empezaron a, a reconocerle el, el conocimiento y, y, y demás pues como que cambió su percepción de que había sido una decisión injusta su cambio de rol y empezó a verlo como mucho más justo porque, oye, pues jolín, es que la gente me quiere en este rol, ¿no? Como eh, tiene, está alineado con, con el propósito, ¿no? Entonces, bueno, este tipo de cosas pueden ayudar. Y que va vinculado también lo que estabas comentando, ahora, con no solo el significado que le estaba dando ella a ese rol, el, el darse cuenta del significado que le está dando otras personas, recibe ese feedback y dice, ostras, pues igual la manera en la que lo estaba viendo yo, los demás no lo ven así, con lo que siento menos amenaza, me siento un poco mejor y puedo partir desde ahí. También con, uh -huh. con la parte de, de la justicia y la injusticia, lo que suele ocurrir, en general, las personas cuando tienen ese sentimiento de injusticia, digamos que la manera de, de, de enfrentarlo o uno de los recursos que se pueden que se suelen utilizar es la rigidez en las acciones. no Si, si ves que contigo o con alguien eh, que son amigos tuyos o de tus familiares algo o alguien está siendo injusto, es, eh, a partir de ahí empiezan acciones como pues no voy a volver a hablar o no le voy a volver a decir o no va a volver a ocurrir o no va o nunca o siempre no con estos grandes cuantificadores universales con acciones muy rígidas. Claro, si no tenemos eso en cuenta, pues nos puede ocurrir un poco lo que, lo que pasaba con, con esta mujer, ¿no? Que de tener a alguien proactivo al inicio, de repente se te pasa al stopper. Eh, claro. Decir de alguna de hecho, manera, ¿no? ¿Mm? Sí, de hecho probablemente si lo viéramos en, en Scarf o si lo hubiéramos podido trabajar, pues al principio, por lo que sea, con la idea inicial de la transformación, pues todos estos parámetros para ella estarían en una zona de recompensa, se sentiría pues, eh, sentiría que potencialmente se le puede recompensar en cuanto a estatus, en cuanto a incertidumbre, a autonomía, relaciones y justicia, y de pronto pues, lo, lo empezó a percibir como lo contrario, ¿no? como una amenaza radical en, en todos los aspectos. Así que sí, pues, pues efectivamente es como dices. Y bueno, pues ya por, por, por terminar en, en un minutillo... ¿Cómo se aplica esto? ¿no? Bueno, pues eh, este modelo en concreto, que ya hemos visto que herramientas hay muchísimas y pues, pues por ejemplo, todas las herramientas de gestión de producto las podemos aplicar a, a transformación centrada en las personas en lugar de a producto, pero este modelo pues al final nos sirve como eh, una manera de poder predecir, ¿no? de pues antes de, de impulsar un proceso de transformación, pensar que existen estas variables y que las personas se van a posicionar o van a percibir de una manera o de otra estas variables ¿no? muy dependiente y muy subjetivo en cada caso a nivel individual incluso se lo comentaba también antes a María José yo por ejemplo he utilizado SCARF conmigo misma cuando en algún momento pues he tenido una sensación o oh, más, de, más de motivación o de desmotivación y simplemente el generar conciencia eh, sobre, sobre cada uno de estos parámetros y el sentarse a pensar si es que yo me estoy sintiendo de una manera o de otra y que puede que sea solo mi, mi percepción eh, es lo que me está influyendo, pues trabajarlo así en un proceso de transformación también puede ayudar, ¿no? Sentarnos blog, con... Sí, como un escáner, ¿no? ¿no? Sí. Como un filtro en el que vas pasando por cada una de estas partes y ves... Si en ese momento, si puedes hacer algo no puedes hacer algo, porque no siempre vas a poder actuar sobre, sobre todas. Efectivamente. Eh, Luego, ¿de qué otras maneras podemos aplicarlo? Bueno, pues para, para medir realmente, que es algo que, me, que, que nos preguntáis mucho cuando os contamos este modelo, pues es, es complicado. Eh, salvo que sea de una manera uno a uno que la persona se pueda a sí misma medir por lo que hemos dicho, ¿no? que es algo muy subjetivo y, y muy circunstancial pero sí que lo podemos aplicar eso como guía el, también como pues, el tener la guía de los distintos parámetros para ir definiendo acciones en cada uno de los ejes eh, y bueno, sobre todo como modelo predictivo nos gusta mucho y creemos que desde un área de recursos humanos se le puede sacar muchísimo partido pues nos quedan, nada, unos minutitos por si... Bueno, ah, vale, perdona, sigue, sigue, sí. Sí, no, no, nada, simplemente que como nos quedan dos minutos. Claro. Si, si os ha gustado la herramienta y queréis ver alguna más, porque la verdad es que la hemos visto muy por encima y hay otras muchísimas que se pueden eh, que se pueden aprender, que se pueden utilizar, empezamos la semana que viene el curso de Lean Management eh, si queréis saber más, nos escribís, que ahí tenéis nuestros correos y os contamos. Y tenéis ahí un descuento solo por haber venido al webinar, ¿vale? Eh, o sea, que, que ahí lo tenéis por si os apetece, que lo podéis utilizar para esta edición. Ahora ya sí, si tenéis cualquier pregunta, de todos modos, los que veo que os tenéis que ir, eh, tenéis ahí nuestros correos, ¿vale? Exacto. Y si no, pues, pues por a el. A través de LinkedIn Exacto. o a través de los correos nos podéis hacer consultas o, o demás. Esperamos que sobre todo que os haya sido útil, ¿no? y, y que os llevéis algo esta tarde. Bueno, vemos muchas muchos comentarios. Pues muchas de... gracias a todos. No, de amor no... y apoyo. No hay preguntas. <risa> Venga, os damos un minuto por si surge. Pues muchas gracias. Muchas gracias a, muchas gracias, a todas sí. y a todos. El material, Elvira, que preguntas por ahí antes de que se quede por ahí arriba la pregunta. Eh, el vídeo se, se ha grabado y, y nos, se cuelga, pero no sé muy bien si llega a un link. Creo que sí, que a través de la aplicación llega un link al email. Si no, estáos atentos de todos modos al dashboard. Los que os habéis inscrito a través de LinkedIn, el propio dashboard del evento, por ahí nos podemos comunicar con vosotros y poneros la URL o preguntar lo que queráis. Y si no, eh, nuestros correos apuntadlos uh -huh. y cualquier cosa os decimos. Eh, porque el, el vídeo se queda ahí grabado. Uh -huh. Vale, nada más. Pues ay, mira, más no sé si gracias. hay alguna pregunta, creo. <risa> sí, hay una. Ah. Ah, ¿enseñasteis SCARF a HR para que ellos lo emplearan también? En esta, en esta ocasión sí, porque, bueno, y relacionado, que no nos ha dado tiempo a contar mucho más, Alicia Robledo. Eh, en este caso lo que hicimos, que lo comentaba en cuanto a ecosistemas y, y, e inteligencia, inteligencia colectiva y demás, María José, eh, fue crear redes de agentes de cambio. ¿Vale? En, en, la organización, que es una es una propuesta que bueno, pues nos gusta también mucho utilizar, porque es una forma pues de que la transformación y el cambio de mindset, la transformación cultural, se vaya haciendo pues como de manera muy natural y muy progresiva, ¿no? Eh, e intrínseca en la organización. Entonces lo que hicimos, pues, fue en estas redes de agentes de cambio tipo comunidad, trabajar SCARF y que ellos mismos, pues luego en los equipos pudieran ir sacándolo en función también del de equipo, ¿no? Pero es lo suyo, sí. Sí, sí, yo creo que es un modelo que en especial para, para HR tanto en, en el uso en neuroliderazgo como en el uso en gestión del cambio es muy útil. Hay otra pregunta, eh, Raquel, ¿cómo identificasteis a los agentes? Rocío, imagino que estás hablando de ese caso en concreto, ¿puede ser? Sí, si quieres te cuento en, en ese caso o en otros casos. Eh, a ver, hay una, precisamente del Inchange Change Management, hay una, hay una teoría que es el, pues, empieza por los followers, ¿no? O sea, identifica a tus followers. Eh, ¿Os acordáis cuando decíamos al principio lo de las distintas respuestas al cambio? No solo resistencia al cambio, sino distintas respuestas al cambio. Eh, pues, eh, hay una, un tipo de respuesta al cambio, pues, que es la activa y positiva, ¿no? Que es lo, lo que podemos llamar, pues, followers o, o influencers del cambio, lo que sea, ¿no? Que es gente, pues, que abiertamente tiene... O parece tener una predisposición a, eh, más abierta al cambio. Entonces, de esa manera, de ahí podemos empezar a, a tirar de agentes. Pero es verdad que esto depende muchísimo del entorno, porque también necesitas tener a personas clave por, pues, por, su, por su posición en el área porque son sponsors de, de la transformación. Eh, supongo que, que os ha pasado también, los que estáis escuchando, pues que muchas veces las redes de gente de cambio te vienen también dadas ya y diseñadas. A mí me ha pasado varias veces. Que también está bien porque, bueno, pues, puedes jugar un poco también a pues saber cómo se mueve la información, ¿no? La información que fluye dentro de la red, pues, luego por dónde sale y, y vas identificando ahí también agentes clave. Bueno. Construyendo sobre lo que acabas de decir eh, Raquel, pues es, estas personas que, que, que están ya más enfocadas a cambio y si puede haber algún sponsor pues mejor porque así baja por capilaridad y yo añadiría la parte de los influencers naturales, si, si se consigue identificar a aquellas personas dentro de la organización, no importa dónde estén, dentro del organigrama ni, ni el área, pero hay determinadas personas que de manera natural influyen, son esas personas a las que todo el mundo le va a preguntar o, o cuando convocan una, una cena, si la convoca esa persona va todo el mundo, son, son, son personas que tienen una influencia o un carisma natural y que, y que si se identifican a tiempo y las puedes incluir, van fantásticos en, en, en estos procesos de cambio. Mira, dice Ismael en el, en el chat, el primer seguidor transforma a un loco en un líder. Es verdad que hay un vídeo por ahí que no sé si habéis visto muchos de vosotros, de pues en una esplanada hay mucha gente como sentada en el césped y de repente hay uno que está por ahí bailando y todo el mundo le mira con cara de este tipo, está un poco chiflado y hasta que se le suma un segundo y luego un tercero, Ay, gracias Ismael, Ismael nos ha dejado el vídeo en el chat. <risa> Bueno, es un vídeo muy ilustrativo, de cómo, cómo generar el, la transformación de manera sistémica ¿no? a través de estas redes. Pues hay que buscar al loco, efectivamente. A eso primero. Bueno, si hay más preguntas, eh, si queréis, pues eso, nos podéis escribir sí. al, al email o en el propio dashboard del evento y, y os tratamos de contestar lo antes posible. Muchas gracias Muchas, a gracias Muchas gracias a todas y a todos. Ha sido un placer.